¡Hola mis cookies Tanto tiempo, ¿no? Eh, sí, yo creo que ya han sido un par de semanas que ya no he estado presente en esto del YouTube, pero el día de hoy vamos a hablar de hartas cosas. Una de ellas va a ser de este rumor que anda sobre el SM Town que se va a hacer en Chile, así que vamos a hablar primero de eso Después les voy a contar un poco cómo me fue en mi examen de graduación, que es como este, este examen que hay que hacer como para poder graduarse aquí de los posgrados También vamos a hablar de algunas otras cosas que me han pasado en mi vida durante este tiempo. Eh, para los que no me conozcan, siempre les digo, yo soy Chipo, les doy la bienvenida a mi canal. Eh, vivo acá en Corea del Sur y hago cosas como relacionadas las cosas que me gustan, entre ellas el K-pop y alguna otra cosa. Así que eso, vamos a comenzar a ver este video. Hola, eh, hoy día hacer el día del examen. Eh, y estoy un poco muy palacada de nervioso. Eh, no sé qué me vayan a preguntar. Eh, lo que más me da miedo es que en coreano que no me dé como el suficiente conocimiento de palabras para responder. Oh, estoy súper nervioso por eso, no sé qué hacer. Cuando termine, eh, le voy a contar cómo me fue, pero no sé si me vaya bien. Me tengo mucha fe y sé que si llegaba hasta acá no, no puedo vender la hora, ¿cierto? Así que, uh, qué nervio. No sé, todo es tan difícil y, y como que me ha costado mucho como sacar esta carrera porque una que es un idioma en que no me manejo. El 100% Y dos porque los contenidos también son súper como complejos. Yo estoy de sociología. Igual es difícil como teórica y conceptualmente, ¿cachai? Pero había términos como más de administración y como de materia presupuestaria e incluso como matemática a veces, entonces como que oh, me estreso realmente caleta. Yo sé que no va a ir bien. Así que Pasamos todos, así que estoy muy feliz. <risa> oh. <risa> Mira, voy a salir a gritar Todos mis compañeros pasaron, yo también Bueno, como ya vieron, pasé mi examen Me hicieron una pregunta que realmente yo jamás en la vida Pensé que me iban a preguntar Mira, no me preguntaron absolutamente nada De lo que se supone que me tenían que preguntar Me terminaron preguntando así como ¿Qué es la administración pública? Y yo así como, eh, hola, es como que le preguntaron A un médico, ¿qué es la medicina o un abogado? ¿Qué es la ley? O sea, puedo estar hablando horas De lo que es la administración pública Y me haces explicártelo en una frase Entonces es como, eh, eh, Tú me quieres muy bien, pero todo resultó bien Lo pasé, que es lo importante Todos mis compañeros juntos lo pasamos Así que toda mi generación se salvó Como se dice, nos rajamos Así que ya siento como una presión menos Por eso andaba como súper estresado estos días Y andaba así como, ay Quiero morirme, pero ya no tengo Tantas ganas de morirme, así que soy feliz echar a hablar de un tema que es de mucha incumbencia de muchos de ustedes que es el SM Town en Chile hay un rumor súper fuerte y se han como entre comillas revelado imágenes e información sobre que se va a hacer un SM Town en Chile siento que es algo realmente muy genial muy cool porque es la primera vez que en Chile sería algo de esta envergadura para los que no sepan SM Town es un concierto que junta a todos los grupos de la SM Entertainment que es a mi juicio la empresa más grande de entretenimiento acá en Corea Junta a todos sus artistas en un solo concierto Artistas como, por ejemplo, Super Junior, como EXO, como Chinese como Don Manchinki, como Soño Chide, como FX, como Red Velvet Y si se me queda alguno, no me odien eh, Siento odio hacia mí ahora porque se me quedó alguno más que probable Si esto se llega a dar, eh, siento que va a marcar un precedente, un antes y un después Porque si se hace, se va a hacer en el Estadio Nacional Que es el estadio más grande que tenemos en Chile, para los que no sepan y que no son de Chile El estadio nacional es un recinto que hace creo que casi 50.000 personas 60.000 personas Si no, me corrigen por favor Sería el concierto más grande de K-pop hecho en Latinoamérica Entonces es como, oye, eh, creo que ni siquiera en Europa se habría hecho un concierto tan grande Si empiezo a sacar cálculo, sería... Incluso abarcando Europa Siento que como que la vibe que hay como ahora Así como eh, No sé, el ambiente está como Súper caliente en ese sentido Así que siento que Que pase lo que pase, siempre tenemos que estar todos Como eh, juntos apoyando Aquellos que no sean muy fans, O sean pocos fans quizás de algún grupo que sea De la SM, les recomiendo que vayan Igual, porque es una experiencia que no van a olvidar, yo a mí mira, yo he ido por ejemplo, a mí no me gusta mucho EXO, no soy muy fan de ellos, pero yo he ido a conciertos de ellos. Porque me han invitado. Y sabes que lo he pasado tan, tan bien. Que es como que siempre digo así como. Oye, no me arrepiento ni siquiera un segundo de haber ido. Porque realmente se siente como. Wow, las experiencias. Como, como, no sé, verlo ahí en el escenario. Ver cómo lo dan todo con sus fans, ¿cachai? Y también obviamente porque su música es muy buena. Entonces como que lo pienso y digo. Wow, o sea, ahora que todos ustedes pueden como. Eh, vivir todas esas cosas. Siento que va a ser una oportunidad. Que tienen que aprovecharla. Solamente les puedo decir que esperen un poco más de tiempo. Yo sé que pronto se van a enterar de muchas cosas, pronto van a ser muy muy felices, estoy seguro de eso denlo todo, eh, junten dinero predispónganse a vivir un verano con calor pero que yo sé que va a ser inolvidable así que realmente denlo todo, denlo todo o sea, aunque me reten por estar haciendo este video no importa, disfrútenlo porque la experiencia que va a vivir yo estoy seguro que no la va a volver siquiera a pensar en su vida Ahora me voy a ir a reunir con mi profesor Porque estoy preparando un paper Y de ahí me voy a ir a Miondong, Así que les voy a mostrar un poco lo que es Miondong Y al final de este video quiero hacer también Porque voy a hacer un, como un haul Como esta cosa que siempre hace la Claudia Y le dije, ay, sé que yo también quiero Así que voy a mostrarle algunas cosas Que me mandó una tienda así como de regalo Porque yo muy influencer, ah, muy hit muy girl Muy influencer, como dice la brinca Entonces como que me mandan cositas Y yo hago los unboxing y los muestro así como Oh, mire lo que me llegó Así que eso, nos vemos Bye, bye. Ahora vamos a entrar a mi facultad Ahí dice como facultad de política y cosas así como relacionadas a gente muy pro como yo tú ya ahí. Esta facultad es súper rara porque tiene como entrar por todos los pisos. Porque como es como un cerro, entonces como que tú bajas ahí y ahí entras en todos los pisos. Es como media acuática. Entonces yo nunca he sabido cuál es el primer piso. La universidad también tiene lockers. En todas partes hay lockers porque cada estudiante tiene como derecho a dejar sus libros y cosas así. Pero me sorprende de que muchos de ellos están sin seguro porque obviamente ustedes saben Corea, seguridad, gente honesta, etcétera, etcétera. Así que... Me gusta mucho Ahora vamos a tomar el ascensor. Hola. Munita Shimida. Me, ¿Me debe morir, de morir esta cosa Oye, yo reduro. Eh, voy a ir a Bixi 21. Típico de mí. Típico. Tan básico como siempre. Y ya ando con mi pedding. Si se fijan mucho, como asiático. Eh, mentira, coreanos. <ríe> usan estos peddings porque el frío así te obliga a hacerlo. Así que me encanta porque es muy largo. Y te abriga caleta, así que funciona mucho para el invierno. Miren un oso gigante. El oso, lo... uh miren con lo que me encontré. Un cookie. Un mango. Y no podía faltar el mío tata, porque siempre hay el mío Hay tumblers que son para poner agüita caliente. El té, el café. Oye, en realidad está bien lindo esto. ¿Qué vale? Oye, no está tan caro. Hay tazas también, miren. La media taza. BT21 tiene cosas que son realmente a veces muy inútiles, Que es un poza celular En este sector ponía el celular Y eh, como que esta tata, tata la apoya Oye, igual está bacán Como que igual me lo compro No, en realidad está súper bacán <ríe> Hay casas. Sé lo que me llama la atención es que acá en Corea todo es iPhone o el último Android O sea, como el último Galaxy, que es como el Galaxy 1000, no sé No hay para mi teléfono, siendo que mi teléfono es el G7 de eh, BTS ¿ah? y no hay carcasa. entonces como yo voy a tener una carcasa, si sí, no hay Este estos es bolsos también son súper lindo. Me gustan mucho ¿qué más? Ay, yo me apuro cantar Ay, miren, sí, esto es súper entretenido Llegaron estas cositas que tienen dos funciones Calentarte Y calentarte No, es que tengo que grabar un audio con esto Dos funciones Calentarte o calentarte <ríe> Que imbécil, dios mío Lo agitai Y... te mantiene las manitos calientitas es Super bacán para el invierno Sobre todo para los inviernos coreanos que son muy fríos Los inviernos en Latinoamérica, bueno por lo menos en Chile No, son tan cuatro. Acá en Corea... Pff, menos 10 grados, me explicas No entiendo la vida Oye, mira lo que llegó Bufanda Y llegaron guantes, miren, de cookie bueno de todo en realidad miren también hay padding que son como de bt21 como la mía pero de bt21 yo eh, no la quise comprar que como bt21 es muy sexista como que el los hombres no, no, no hacen cosas todo es como para mujeres y no es porque las tallas sean chicas sino porque Cuñan no no, no... no... no hacen tallas así o sea como que está hecho para el cuerpo de una mujer Dios qué lindo que estas cosas, como con luces navideñas, me producen muchos recuerdos porque en Australia había como una ciudad. Que con mi mamá siempre íbamos a visitar Y las casas como que competían Porque tenía las luces más bacanes Y esto me recuerda mucho a eso Porque como que algo muy navideño Como que extraño mucho Esas navidades como Con luz y cositas así Como como más eh, No sé En Chile no están así Eso es lo que no me gusta mucho debo confesar que Yo odio este lugar A mí no me gusta mi Nunca me ha gustado Yo así como que vengo y me estreso Ya estoy estresado Llevo cinco minutos en este puto lugar Y ya estoy estresado Porque... Oh, hay tanta gente y, como que las luces me hacen. O sea, las luces como navideñas me gustan, pero las luces de las tiendas, tú entráis y loco el ojo, así como que por favor, eh, no sé. ¿caché? Que tú entras a una tienda y viene la vendedora atrás, pero atrás tuyo. Y tú estás simplemente mirando y estáis al lado tuyo, con una canasta, por supuesto, y te dice: mm, Tome, tome, lleve mucho, compre mucho. Y yo así como que, eh, hola, no, por favor, eh, quiero ver tranquilo, eh, déjeme tranquilo. Pues compra, compra. Y yo así como, ah, bueno. Lo otro que también es muy desagradable, están la gente afuera, entonces cuando tú no cacháis, hay gente que te dice así como, free, free, free, así como regalo, give, give. Y tú tocáis el regalo que supone que te están dando y pa dentro te meten. Te meten a ancho de la tienda y fuiste bueno, porque si eres bueno para comprar, como yo, que entra a de una tienda y me da por comprarme todo... Eh, imagínate si hicieran eso con BTT y igual que es como, weón, te pasan un producto y apá la tienda, y como que hago sí así. parte de este video voy a hacer una especie de hold unboxing de unas cosas que me mandaron de una tienda china que se llama New Chic Para que vayan abajo a la caja de descripción, le voy a dejar todos los links para que por favor vayan y le den clic y vean los productos detalladamente Les pido por favor que lo hagan porque así también eh, me pueden ayudar a poder seguir haciendo este tipo de cosas Que quizás eh, más adelante sea muy entretenido que lo hagamos, ¿no? mandaron a estas cosas en realidad, tengo así como un montón de cosas, así como que ¡oh! así que voy a hacerles eh, como voy a abrir otra cosa voy a partir con estos pantalones que están acá tienen estas cositas que son como hoyitos así como... es invierno acá en Corea así que los compré como para pegar en realidad eh, les voy a mostrar acá abajo como me quedan a mí honestamente eh, no me gustaron no me gusta cómo se me ven a mí por lo menos no sé si a otra personas se le verán bien pero a mí no me gustaron y esta cosa del hoyo eh, lo cual es tan sexy porque yo se los vi a los chicos pero que voy a mostrar este es un jeans largo me gusta este color de jeans que es más claro me gusta mucho no me gusta el color azul natural de los jeans porque ahí les voy a mostrar cómo me los probé cómo se me ven eh, igual piola sí, bien estos sí me gustaron cómo se ven y me gusta que acá abajo tengan eh, este entalle que es como un cierrecito entonces se ve como cool piola, bacán me gusta nada no, en realidad también me llegaron estos zapatos que los vamos a abrir ahora vamos a abrir los zapatos a ver que zapatos wow lindos oye son muy lindos mira oye muchas gracias niño muchas gracias miren, miren. <risa> yo sé que todo el mundo se va a estar viendo, pero eso es una característica mía súper cuática, soy súper lástima otra cosa que me mandaron y agradezco mucho también dos como pulseritas que se llevan muchas horas. esta es como de serpiente me gusta mucho finalmente queda así y se ve así y en la otra mano nos vamos a poner... Esto, que son como hartos cueritos Que son como estos típicos cueritos que venden en la playa Cuando uno va así como a Cartagena, ahí hola Queda esto, me gusta también mucho Como bonito, a pesar de que se vean así como oh, mucho hilo Como que lo he visto harto, se lleva Ahora vamos a ir con otra cosa que a mí me gusta mucho Que son los lentes A mí me encantan, miren oh, well. Me encantan los lentes, o sea que, bueno well, Yo, eh, que hola, me explicas, yo voy andando así por la vida Son muy como futuristas, me gusta así como esa onda, así como muy así como... Y me gustan mucho eh, el de, los detalles que tiene el Ahora viene el producto final que a mí me encanta. Que no sé cómo, qué tan diferente sea en la foto. Aquí está mi mochila, si se fijan. Es como una mochila de cuerina, cuero, cuerina. Un detalle muy importante para mí es que tenga esta cosita para poder colgar. Y me encanta porque también tiene este cierre aquí vertical. Tampa, y también le voy a dejar el link acá abajo para que lo puedan ver y otro detalle que también me gusta mucho tiene por acá una opción para conectar un USB entonces tú puedes conectar el cable acá y dejar, no sé, adentro tu computador, un cargador portátil entonces no tienes que andar como con muchas cosas en la mano sino que simplemente conecta no es muy grande, no es una mochila que pesa mucho Y me gustan mucho los detalles que tiene acá Como esta plaquita que le dije yo Porque entre más peluche yo pueda colgar Más feliz yo voy a ser Acá hay un botón que dice suscribirse o suscrito Si dice suscribirse es porque usted no se ha suscrito Y tiene que ir y suscribirse Entonces apriete ese botón y después le decir suscrito Y abajo del suscrito hay una campanita Y en la campanita tiene que tener unas cositas como así Si su campanita no tiene cositas así Es porque usted no tiene la campana Cuidado que le cuando la campana aparezca aquí usted ya está suscrito a mi canal con las notificaciones activadas muchas gracias como siempre comente acá abajo lo que usted quiera porque lo que usted comente yo siempre lo veo así que eso, nos vemos en un próximo video, que esté muy bien cuídense harto y espero que este fin de año sea excelente para todos ustedes nos vemos